Hola buenas mis curlies bienvenido a vuestro canal de YouTube eh, yo soy Carmen Manga y este es Curly Mange. os estaréis preguntando qué le Curly Mange durante este tiempo que ha leído durante la pandemia. Pues si queréis saber qué he leído sigue viendo este vídeo. Y nada nos ponemos ya en marcha para contaros lo que estoy leyendo. Vale pues lo que estoy leyendo ahora es la cara norte del corazón de Dolores Redondo. Vale. Y tengo que contaros que me ha llegado este libro después de dos años, ¿ok? O sea, lo pedí antes de, la, de comienzo de la pandemia y me llega en medio de la pandemia. Porque estaba tan solicitado que era imposible que llegara a mis manos, o sea, que tardara menos de dos años. ¿Y cómo ha sucedido esto? Porque yo me leí, en, además creo que lo, hice un vídeo, que me leí la trilogía del Batán, los tres libros, que me encantó. Entonces le pregunté a la, al bibliotecario, que además es una biblioteca que está al lado de mi casa, Parque Delicias, y, y le pregunté, bueno, a ver, eh, de, dígame, ¿esta señora tiene otras cosas más que yo pueda leer? me dijo, sí, sí, acabo de sacar uno. Me dijo, Ay, yo lo quiero. Me dice, uf, Carmen, pero tendrás que esperar mínimo seis meses. Buah, pues he, ha tardado en llegar a mí dos años. Que estoy triste. No, estoy súper contenta porque nada más empezar el libro, he dicho, oh, thank you. Y Walthel, a ver, ¿ha merecido la pena esperar dos años para que llegara a mis manos la cara norte del corazón de Dolores Redondo? Os voy a leer simplemente al principio porque os va a capturar y luego ya os voy a explicar el por qué a través de los libros de Dolores Redondo, Dolores Redondo, eh, se me entra la lengua, eh, he empezado a amar. Oh, y desear ir al País Vasco, ¿ok? Un segundo, voy a coger un poco de agua. ¡No os vayáis! Va a ser rapidísimo. <risas> Estoy aquí. Vale, es que de hablar eh, yo voy a hacer, no sé. Ah, hay Que tener siempre un poco de agua cerca cuando se hacen vídeos, porque si no. Vale. Os voy a leer un poquito el comienzo. Señora Dolores, espero que no le importe, Voy a intentar hacerlo con toda la tranquilidad que me es posible porque estoy muy nerviosa. <risa> vale. Eh, empieza así, la cara norte del corazón. Voy a leeros el prólogo porque siempre tengo el prólogo. Es que ya sabré ya el apetito de leer este libro. Ahora vamos a ver. Eh... <coughs> prólogo. Elizondo, que es una zona del País Vasco. Cuando Amaya Salazar tenía 12 años, estuvo perdida en el bosque durante 16 horas. Era de madrugada, cuando la encontraron a 300 kilómetros al norte del lugar donde se había despistado de la senda. Desvanecida, bajo la intensa lluvia, la ropa ennegrecida y chamuscada como la de una bruja medieval rescatada de una hoguera. Y encontraste la piel blanca, limpia y helada, como si acabase de surgir del hielo. No me digáis que esto ya no merece la pena empezar a leerlo. O sea, yo ya estoy pensando, ¿por qué? ¿Cómo ha desaparecido? ¿Y cómo? A ver, ¿quién se la llevó? ¿Y por qué estaba sucia la ropa, pero el resto de ella estaba totalmente limpia? ¿Cómo se desvió la senda? ¿Y cómo apareció ahí? ¿Y qué le pasó mientras estaba allí perdida? nos ¿No parece interesante? Increíble. Pues esto es lo que hace Curly Mange eh, durante la pandemia, pues es que leo, escribo, espero algún día llegar a ser como ella y tener mis libros también, que alguien pueda salir a hablar de ellos aquí como yo hablo de ella. <risa> y aconsejar que lo leáis, ¿no? Leer la trilogía del Batán, que os va a gustar, es una barbaridad de libros, increíble. Y leer también La cara norte del corazón de Dolores, Dolores Redondo, os va a gustar también. Y dicho esto, pues nada, esto es el vídeo que tengo que hacer hoy y ya, nada, espero que nos veamos, por favor. Eh, hay que darle a la campana eh, para que te, os lleguen notificaciones. Eh, y quiero también deciros que, mira, fíjate que el país vasco es un sitio que nunca me ha llamado la atención. Así como siempre he tenido esa espinilla de que tú no quieras Sevilla para ver la Torre del Oro y todo lo que tiene, o ir a Córdoba para ver la mezquita, porque estuve en Granada, me encantó Granada, eh, ah, súper bonita, todo, todo lo que es la cultura árabe, toda todo la mezquita de Córdoba, me, me gustó me, me, Granada, sí, la mezquita de Granada, me gustó el patio de los leones, me gustó, me gustó. Entonces, claro, yo el País Vasco ha sido algo como, no sé yo, es que no sé, es... pero después de leer los libros de esta mujer, es que tengo ganas de ir al País Vasco, tengo ganas de caminar por las calles que describe, ver los paisajes, sentir la llovizna, eh, o sea, la niebla, sumergirme en este ambiente. Eh, así que nada, eh, espero de verdad que leáis el libro y que me escribáis, dejarme una nota sobre cómo os ha ido y tal. Eh, yo voy a hacer un post también sobre el libro y de lo que me ha gustado y, y nada, y claro, porque yo digo siempre que la mujer curly, la mujer afro, es más que cabello y, y, y maquillaje y brillos, ¿no? Y brillos. ¿eh? Es la mujer afro lee, estudia, trabaja, ama, cuida, eh, viaja, eh, hace muchísimas cosas, cocina. Entonces, que es una mujer muy completa, muy completa. Entonces, una de esas cosas de las que hacemos, que es, que es, es leer, ¿eh? O sea, que ya sabéis también, porque la gente que no conoce el mundo afro, el mundo de la mujer afro, eh, nos tiene como, digamos, como muy estereotipadas, ¿de acuerdo? Eh, eh, nos tienen como metidas en una especie de círculo del donde nunca podremos salir o que no quieren que salgamos. Nos tienen un poco demonizadas, ¿no? O nos consideran menos mujeres, pero eh, yo creo que eso tiene que ir cambiando y que nosotros las mujeres afrodescendientes, o mestizas, eh, queremos dejar de ser ese objeto de deseo, ¿no? ese tabú, esa cosa oscura que la gente quiere probar. Eh, queremos pasar a ser mujeres de carne y hueso, porque es lo que somos, es decir, somos sangre, piel y hueso, y tenemos, tenemos sentimientos, amamos, lloramos, eh, o sea, cuidamos estamos tenemos sueños también no entonces el que ustedes nos metan en una especie de, de, de, de, de círculo cerrado en el que eh, o somos eh, putas o somos esclavas o somos uh, mujeres desvalidas es que a mí eso no me vale no me vale yo pienso que y la mujer negra es igual que cualquier otra mujer y que tiene eh, todas las cualidades que tiene cualquier otra mujer Carencias como tienen las otras mujeres o tiene cualquier persona. Pero por favor, no olviden, no olviden que somos personas también. Y que si el feminismo tiene que eh, ser un feminismo, digamos, eh, universal, ¿vale? Como a veces lo quieren eh, eh, enfocar, lo quieren mostrar al mundo. Este feminismo también, este feminismo sano, sano ¿vale? Eh, no estricto, sano, tiene que ser un femenino que, que incluya a todas las mujeres que forman este planeta nuestro. Es decir, que incluya tanto a la mujer negra, que está denotada y está una mujer poco apreciada, poco valorada. Eh, eh, que yo me rendí, me, me, me rendí como mujer negra y con derecho a que se me quiera, que se me ama, que se me valore y que se me otorgue el valor que yo tengo como persona, ¿de acuerdo? Porque yo creo que a, a, de un tiempo aquí hay muchas mujeres que han demostrado, muchas mujeres negras que han demostrado que son tan válidas como cualquiera otra entonces en ese círculo de validar a las personas de ponerles en el en el digamos en el podium que se merece eh, eh, queremos centrar todas las mujeres no que el feminismo no sea solamente algo que son las mujeres negras eh, puedan abocar porque parte que ellas son las únicas que han luchado por, por este feminismo no es cierto porque las mujeres de todas las razas llevan siglos luchando para ocupar un lugar ¿eh? Eh, eh, eh, trabajando en la sombra para uh, ocupar ese lugar que no se les quería dar, ¿de acuerdo? Entonces, yo en este feminismo universal, no estricto, que yo digo yo, tienen que entrar todas las mujeres, las negras, las asiáticas, o sea, todas, las latinas, las españolas, todas, todas, todas, las europeas, o sea, los cinco continentes. Tiene que entrar en, en, en, ese, en ese círculo del feminismo, ¿de acuerdo? Esa sororidad de las que tanto apelan algunas mujeres, pero que luego no existe. Es decir, yo tengo la sororidad solamente con la que es igual que yo, que es rubia como yo, que es blanca como yo, pero la sororidad con la mujer negra yo no la tengo, ni con la asiática yo no la tengo. Eso no es sororidad, ¿de acuerdo? Eso no es sororidad. La sororidad es, es femenina, es... Todas tenemos que formar un círculo. Y en este círculo tenemos que haber todas y en este círculo tiene que estar lo que es los valores y que nos tienen que valorar a todas, ¿de acuerdo? Y dicho esto, pues nada, yo me voy con mi libro, La cara no te el corazón, señora Dolores Redonda. Muchas gracias por existir y por escribir libros tan maravillosos que hacen que mi día en la pandemia parezca una broma. <risa> Hasta luego. Besitos. Ya sabéis, campanita para que os lleguen notificaciones. Darle a me gusta y ¿qué más os puedo decir? Podéis verme en otros sitios también, ¿no? Contactar conmigo, dejarme un mensaje, porque muchas veces no me dejáis mensajes. Quiero que me dejéis un mensaje sobre a ver qué os ha parecido ese libro, si ya lo habéis leído, ¿eh? ¿De acuerdo? Y luego visitar, eh, coger, eh, no sé, para las mujeres de cuatro cabello C o cualquier otra mujer que quiera aprender a hacer productos y mascarillas para el cabello caseras, tenéis recetas caseras para cuidar cabello natural que os voy a dejar enlazado en el vídeo. Así que nada, un besito y nos vemos pronto. Chao.